Había una vez dos hermanos muy obedientes, pero muy traviesos, que se pasaban casi todo el día jugando y jugando cuando no estaban en el colegio. Jorge tenía casi cuatro añitos y Julia acababa de cumplir cinco el mes pasado. A Jorge y a Julia les gustaba mucho jugar a esconder cosas para luego buscarlas como si fueran detectives detrás de las pistas. Unas veces. Julia escondía su dinosaurio de juguete dentro de la nevera sobre la taza de la ducha, encima de un sillón, junto a los libros de mamá, a la derecha del bote lleno de pinceles de papá. ya os podéis imaginar, lo escondía en todos esos lugares donde Jorge no lo pudiera encontrar. Pero lo más gracioso es que había veces en que Jorge no lograba encontrarlo porque Clotilde, una gatita gris con manchitas blancas que tenían por mascota, lo hacía antes que él y se lo llevaba bajo la cama. Otras veces, Jorge escondía sus cochecitos de carreras donde Julia tampoco pudiera encontrarlos. Pero lo que más le chiflaba a Jorge, sin lugar a dudas, era esconderse tras las cortinas del salón. Aunque Julia, muy listilla, sabía siempre dónde estaba. —Te pillé —dijo Julia, pero Jorge salió corriendo para volver a esconderse. —Tenemos que irnos. Nos quedan muchas horas de viaje por delante —dijo papá. —Sí, podéis seguir jugando cuando estrenemos nuestra nueva casa —dijo mamá. —¡Yupi! Estoy deseando ver nuestra nueva casa —gritó Julia, muy contenta. Papá metió todas las maletas en el maletero del coche y salieron de viaje. Dejaron la gran ciudad atrás mientras Jorge y Julia miraban por el cristal. En el camino pasaron entre muchas montañas, junto a ríos, vieron campos de girasoles y amapolas, bandadas de pájaros y muy pocas nubes en el cielo. Jorge y Julia no habían cruzado un túnel antes, así que cuando lo atravesaron, les asustó la oscuridad. Pero les agradó mucho el fresquito que hacía dentro de él, porque era verano y el calor, horrible. Cuando llegaron a aquel maravilloso lugar en medio del bosque, todos pensaron que mamá había elegido el mejor lugar para que papá pintase sus cuadros. Después de todo, además de maestra, mamá era fotógrafa. Las casas de aquel pueblecito eran bajitas, no como los edificios altos de la gran ciudad. Algunas casas eran rojas, blancas, amarillas, otras azules. También las había violetas, rosas, las había de todos los colores. Tenían muchas macetas con lindas flores y bellos jardines alrededor. Plazas con enormes fuentes de agua y muchos parques infantiles con toboganes y columpios. Los dos hermanos... Se imaginaban todas las aventuras tan emocionantes que les esperaba descubrir allí. A la mañana siguiente, Jorge y Julia salieron a pasear con papá y mamá al bosque. Los rayos de sol se colaban entre las ramas de los pinos. Las ardillas corrían y saltaban de árbol en árbol. Jorge y Julia, jugueteando también, se adelantaron hacia sus padres. De repente, encontraron un lago con sapos y ranas y salieron corriendo a verlos. Pero sus padres les perdieron de vista. «Sois forasteros, ¿verdad?», habló una vocecilla con tono de flauta dulce. Jorge y Julia miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Por un momento pensaron que el sapo era quien estaba hablando y se quedaron boquiabiertos. «Aquí abajo, cegarrutos», dijo Antonio Gruñón. Es que no me veis. No fue el sapo quien habló entonces, sino un pequeño y diminuto ser, con barba y pelo largo, blanco, que estaba montado encima del sapo. ¡Un gnomo! ¡Un gnomo! exclamó Julia mientras a Jorge se le caía la baba y se quedaba inmóvil como una piedra. Aquel ser diminuto llevaba un gorrito rojo con forma de triángulo y un trajecito azul. Parecía muy viejo y cansado, porque hablaba muy despacito y en su mano derecha llevaba un bastón. En su otra mano tenía un saco y de su cuello colgaba una libretilla, una miniatura de las libretas que usaban Jorge y Julia en la escuela. —¿Cuántos años tenéis? —preguntó el viejo gnomo, al mismo tiempo que lanzaba un puñado de gusanos al sapo para que los atrapara con su larga lengua como si fueran palomitas de maíz. Al ver esto, los demás sapos y ranas se acercaron junto a ellos, y Jorge sonrió. «Mi hermano», dijo Julia, «tiene cuatro, y yo cinco. Fue mi cumpleaños hace muy poco. Él es Jorge, y yo Julia. ¿Y tú, cómo te llamas?» La vocecilla con tono de flauta dulce habló. «Me llamo Garik», y señalando con su dedo índice a todos los sapos y ranas que se habían acercado, dijo orgulloso. Esta es mi familia. En ese instante, fueron presentándose uno a uno. Yo soy Ipani, yo Saroe, yo Yetix, yo Faesi, yo Grenza, yo Lilwise. De tantos gnomos como había, los hermanos dejaron de contar. No podían creerlo. Cada uno llevaba un gorrito de color diferente. Unos rosas, otros verdes, otros azules otros amarillos, de todos, de todos, los había de todos los colores. Sin embargo, lo que más sorprendió a Jorge y a Julia fue que todos llevaban colgadas al cuello aquellas diminutas libretillas. Eso y que la mayoría parecían muy viejos, así que Jorge se atrevió a preguntar, aunque se puso rojo de vergüenza, ¿cuántos años tenéis vosotros? «Jetix y Faixi tienen ocho años y medio, y Pani cinco años, igual que tu hermana, Grenza siete, Sarue nueve, Lilwai seis, y yo cuatro como tú, Jorge», dijo el viejo Garrick mientras apuntaba algo en su libretilla. «De hablar, no me lo creo», dijo enfadada Julia. «¿Cómo vas a tener los mismos años que mi hermano? Eres un mentirosillo. Vámonos, Jorge, papá y mamá estarán preocupados». Espera, Julia, espera, gritó Jorge mientras corría detrás de ella. Los sapos y las ranas comenzaron a saltar tras ellos. ¡Espera, Julia, espera! gritaron los gnomos. Salto a salto, los seres diminutos pronto alcanzaron a los dos hermanos. Entonces Lil Wise habló: ¿Quieres saber por qué tenemos tan pocos años? Como has visto, la mayoría ya somos muy viejos, pero nosotros los gnomos vivimos más de 100 años. Entonces, si todos sois tan viejos, ¿por qué dice Gary que tienes seis años? Preguntó Julia, enfadada. Y los tengo, Julia. Tengo seis años, pero nosotros, los gnomos, no contamos los años como vosotros, los seres humanos. ¿Has visto las libratillas que llevamos colgadas al cuello, verdad? En ellas apuntamos todas las cosas buenas que nos pasan y el tiempo que duran. Por ejemplo, mi primer triciclo, cuando regalaron mi primera bicicleta en mi cumpleaños, la primera vez que fui a la escuela, cuando conocí a mi mejor amigo y a mi mejor amiga, cuando fui a la feria y me monté los cacharritos, cuando voy al zoo al circo, al cine, cuando llega Halloween, cuando viene mi hermano por Navidad y lo celebramos, cuando conozco a nuevos amigos y amigas, cuando salgo al parque a jugar, cuando papá y mamá me leen un cuento super mega chulo, cuando juego al escondite, al pillapilla, pilla, a la pelota... Después, sumamos todas esas cosas buenas que nos pasan y lo que nos sale es la edad que realmente tenemos. Por eso tengo seis años, Julio. Vosotros... Deberíais contar los años de la misma manera. Así, sabríais aprovechar el tiempo de verdad, haciendo las cosas que más os gustan. «¡Jorge! ¡Julia! ¿Dónde estáis?», gritaron sus padres. Al escucharlos, los dos hermanos rápidamente se giraron y se despidieron de sus nuevos amigos, los gnomos. Más tarde, cuando llegaron a casa, les dijeron a papá y mamá la forma en que cuentan los años sus nuevos amigos. Sus padres, muy tristes, se dieron cuenta de que eran mucho más jóvenes de lo que ellos se pensaban. A partir de entonces, apuntaron en su libreta todas las cosas buenas que les pasaron. Todas las veces que jugaron al escondite con Jorge y Julia... Todas las veces que salieron al bosque, que hicieron galletas, que cocinaron tartas o bizcochos, las veces que fueron al parque a jugar con el tobogán y los columpios, las que hicieron puzzles y maquetas o pintaron dibujos, las que celebraron fiestas y se disfrazaron, y por supuesto, todas las veces que les leyeron cuentos tan hermosos como este.